Para hacer la mayonesa necesitaremos aceite, sal, un huevo y yo he puesto uh, un ajo, bueno, medio ajo. Primero pondremos el huevo y el poco ajo y lo emulsionaremos. Cuando ya está emulsionado uh, iremos introduciendo poco a poco el aceite. Y seguiremos emulsionando Y así es como quedaría la mayonesa. Bueno, yo uh, he querido hacer un plato para hacer con la mayonesa y ha sido la paella negra. Para hacer la paella negra primero he cortado cebolla y pimiento rojo. Luego he utilizado gambas y sepia que también he cortado previamente. Y luego he utilizado fumeto. Primero lo que he hecho ha sido pochar la cebolla, luego cuando la cebolla está un poco pochado he añadido el pimiento rojo, luego la sepia y las gambas. Una vez todo esto ya se ha juntado he añadido el arroz y la, la tinta. Y luego he añadido el caldo y lo he dejado unos 13 minutos. Y así es como me ha quedado la paella con la paella negra con mayonesa.